Hoy en día dicen que el contenido de YouTube es una porquería para nada educativa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Eso es una mentira. Una gran mentira. Pero vosotros quiénes sois. Eh, somos... Somos... Les Avengers. Pero a ver, entonces, me estáis diciendo que tenéis casi 2.500 seguidores en YouTube. Y que no habláis ni de videojuegos, ni de gatos, ni de bebés que se ríen, ni de cómo maquillarse como las celebrities, ni nada. No. no, ¿De qué habláis entonces? Pues hablamos básicamente de lo que viene siendo justicia social, temas de interés social como viene siendo el feminismo, el activismo gothic, el activismo arcoiris más conocido, y esas cosas. Esta justicia social, básicamente. Me pues nosotros éramos un grupo de amigas de aquí de Coruña que estábamos bastante formadas en el tema de feminismo y colectivo arcoiris. Y entonces un día Iria, eh, nuestra compañera rubia, decidió que podíamos hacer algo más respecto al tema en cuanto a activismo. Y se le ocurrió la idea de hacer un canal de YouTube. Y como aquí Sergio tenía experiencia porque tiene su propio canal, pues nos pareció muy buena idea y pues nos pusimos a ello. Tampoco teníamos mucha famita y tal, pero bien, y nos gustaba mucho lo que hacíamos. ¿Qué tal se está recibiendo en la red? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ah? Bastante bien. Sí. Más, de lo, mejor de lo <risas> más de lo esperado, eso, sí, muchísimo vamos, mejor. muchísimo más. En nuestra base de suscriptores antes teníamos, imagínate, 400, 500, sí, una bien. cosa así, y de repente con lo de la sexta conseguimos en menos de un año, eh, desde marzo, ya, o sí, sea, desde marzo ya. hemos conseguido mil y pico suscriptores, eso ya es... Uh. En marzo de este año salimos en un programa de la sexta y de ahí pegamos un boom, eh, nos subieron muchísimos los escritores mucha gente se puso en contacto con nosotros y de ahí para adelante. Yo creo que La Sexta quiso hacerse con esta historia más que nada porque, porque es algo diferente, ¿no? Hoy en día sí. todo el mundo habla de lo mismo en las redes sociales, sobre todo en Youtube que, que bueno, está bastante mal visto todo el contenido en general y la verdad es que vosotros estáis consiguiendo que, que se revalorice un poco más ese medio de comunicación. ¿Por qué creéis que son necesarias este tipo de iniciativas? Sobre todo porque vivimos en un mundo tremendamente... Cuidado, palabras complicadas. enteró a lo patriarcal. Atención. ¡Bumba! Que básicamente es un mundo muy feo. Que se basa en cosas que como ya estaban dispuestas desde antes, no se van a mover. Lo más básico, el mundo patriarcal, por ejemplo, nos exige que mmm, las mujeres deben estar por debajo del hombre y todo ese tipo de cosas y entonces hay que concienciar a los jóvenes para que esto en un futuro no pase. ¿Vosotros creéis que los jóvenes de hoy en día se indignan lo suficientes? Uf, siempre dec intentamos decir lo mismo en las charlas, que no somos un buen ejemplo porque estamos en una burbuja claro. de feminismo y activismo y a tope, entonces no somos una buena... Una, un, un buen ejemplo, pero, pero sí que es cierto que fuera de, este, de esta burbuja, sí que es cierto que los jóvenes se movilizan cada vez menos y eso es súper sí. preocupante. Porque si no nos movilizamos ahora, ¿qué nos vamos a movilizar? seamos abueletes que no podemos hacer nada, los pobres. Es cuestión de ir haciendo pasito a pasito todo lo que podamos, porque si decimos, como esto no va a valer de nada en un futuro, no lo voy a hacer, así no se hace nada, obviamente. Que a lo mejor, de aquí a que tú termines tu activismo, tú notas que no has conseguido nada, pero al final, en el futuro sí que se nota. Y gracias a ti y a todas esas personas que también lo hagan, pues se acaba consiguiendo algún día. Las personas no somos machistas, homófobas, de, por pura biología. No. Es decir, no viene en nuestro ADN, es cuestión de constructos sociales. Hay que cambiar las cosas desde ahora. Para no perderos nada de los Queer Avengers, podéis seguir los enlaces de la descripción o hacer clic en este icono. es nuestra historia.